Copyright. Alguien me ha hecho a mí y he sido vendido. Nunca he podido saber quién ha cobrado los derechos, ni si ha sido un buen o un mal negocio. Pere Calders, invasión Subtil y Altre, conté.